Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace Sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino Las botas de piel de serpiente siempre han sido llamativas por sus diferentes formas y diseños Que para la mayoría no son nada agradables Pero si a ti te gusta este peculiar diseño A continuación te mostraremos algunas marcas de botas de piel de serpiente Con la mejor calidad y mejores diseños J. ver es la clásica bota vaquera muy conocida por su variedad de pieles y diseños a precios realmente accesibles desde modelos exóticos hasta los más sencillos esta bota es sin duda la favorita de los que aman el estilo vaquero Cuadra con diseños más modernos que varían desde botas a botines Cuadra cuenta con detalles de tejido artesanal que la hacen un modelo más austero y con mucha clase luego tenemos Río Grande con procesos confeccionados a mano y diseños con detalles de calidad río grande es sinónimo de calidad, comodidad, vanguardismo, un ajuste perfecto y la mejor tecnología. Búfalo Estas botas han sido elaboradas de forma artesanal y tienen una línea y acabado únicas. Resultan comodísimas en el calce, así como elegantes y espectaculares a la vista. Si te gustan las botas de pieles exóticas, estas son una elección perfecta. Pepe Milán Pepe Milán es una marca de zapatos española conocida por sus diseños exóticos y de fantasía. Sus botines y su diseño de piel de serpiente no son la excepción. El mal creado, con su tradicional lema de solo para jefes, estas botas tan peculiares se distinguen por su diversidad de pieles y diseños, dignas de una calidad indiscutible y es una de las favoritas en el mercado. ¿Qué te parecieron estos modelos, estilócrata? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios y no dejes de suscribirte al canal